El vicepresidente primero del gobierno regional, José Luis Martínez Guijarro, ha visitado Molina Aragón. En concreto, ha visitado a la empresa Red Plantea Garden. Da gusto la acogida que hemos tenido y lo que nos han guiado por el camino. Y después pues, accedí a dos planes, al plan de financiación del Instituto de Finanzas de Castilla-La Mancha y a través de ellos conseguí una financiación pues, muy ventajosa para mí, para empezar, y luego pues, la subvención también adelante a empresas. Queríamos apostar eh, hicimos unas pruebas antes pues un poco por eh, valorar si era si tenía cabida o no eh, hicimos una prueba mi marido antes tenía una ferretería y le pedí la mitad de la ferretería el último año la llenamos de planta y empezó a aparecer gente que quería rosales quiero vides quiero tilos y no era ni el lugar ni las instalaciones entonces eso me dio pues para estudiar eh, finanzas para aprender a hacer un plan de negocio para dimensionar la realidad o no Escuchar a, a Paula, el ímpetu que, que tiene, es lo que necesitan estas eh, zonas. Gente que es eh, emprendedora y que quiere hacerlo eh, salvando todas las dificultades que hay en territorios como eh, Molina de, de Aragón. Y comprobar que las líneas que hemos puesto en marcha, ...para apoyar a gente así, empiezan a dar eh, resultados... ...pues es absolutamente gratificante. Éramos conscientes de, de, desde el Gobierno regional... ...que teníamos que articular toda una serie de mecanismos de apoyo... ...para que los emprendedores que hay en estos eh, territorios... ...o gente que se quiere desplazar hasta, hasta ellos... ...tengan un tratamiento personalizado... ...y un acompañamiento permanente... ...para que puedan acceder a todas las líneas de ayuda... ...que cuentan con una discriminación positiva... A hacia estos eh, territorios. Esto es lo que hemos englobado dentro de la estrategia de inversión territorial integrada dentro de, de, de la ITI con multitud de líneas de ayuda que contemplan esa discriminación eh, positiva. Son 53 las distintas convocatorias a distintos sectores que incorporan ese eh, tratamiento de, eh, positivo hacia estos eh, territorios con un importe ...de 564 millones de ayuda en conjunto... ...para toda la comunidad eh, autónoma... ...y empiezan a dar eh, eh, sus frutos... ...hay que seguir avanzando en esa eh, dirección... ...como hay que hacerlo en, en la utilización... ...de los fondos estructurales... ...que hemos puesto a disposición... ...de los distintos ayuntamientos de estas zonas... ...aquí en Molina de Aragón... ...pues el Ayuntamiento de Molina... ...va, va a disponer de un millón de euros... ...para un proyecto de renovación del colegio... ...o para proyectos de carácter eh, turístico... En el conjunto de la comarca de Molina de Aragón, desde el Gobierno regional, hemos destinado 50 millones de euros en subvenciones a ayuntamientos, empresas, personas eh, que tienen distintos beneficios por parte de la Administración. Tenemos muy claro que hay que discriminar y trabajar conjuntamente eh, en positivo con estos eh, territorios y hay que mimar a los emprendedores que están eh, aquí, porque es la clave para el mantenimiento, en primer lugar, de la población. ...y en la medida de lo posible, a medio plazo... ...incluso que pueda volverse a recuperar eh, población... ...somos muy conscientes desde el gobierno regional... ...que tenemos que hacer ese proceso de acompañamiento... ...a estos territorios, porque si no, por sí solos... ...es muy difícil que puedan hacerlo... ...y somos muy conscientes de que hay que hacer también... ...un esfuerzo importante en el mantenimiento... ...de los servicios eh, públicos, unos servicios públicos de calidad... ...en estos eh, territorios desde el punto de vista sanitario o, o educativo".